El video de hoy viene auspiciado por mi incapacidad de levantar este diseño. Soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Después de mi fracaso épico con el diseño que traía en mente, decidí inclinarme por traerles algo un poco más alegre. Para el video de hoy estaré utilizando una placa de la colección Tropical de Moyu London. Es lunes de stamping y en el video de hoy estamparé estos tucanes en una uña. Si es tu primera vez visitando mi canal, no olvides suscribirte y activar notificaciones para no perderte lo que traiga entre manos, con fracasos incluidos. Para facilitar el proceso de transferido, estampé el diseño sobre un mantel o una alfombrilla de silicona. Es la misma que utilicé en el video de efecto de uñas mármol. Una vez tenía los tucales en el mantel, con ayuda de cinta adhesiva retiré el exceso del diseño que no quería transferir. Y el siguiente paso es tan terapéutico como cuando coloreas mandalas sabes lo que quiero decir ¡Ur! con la brocha del esmalte blanco rellené los cuellos de los tucanes y luego con un tono anaranjado pinté la parte del pico cercana a la cara del tucán acabo de darme cuenta que soy 100% ignorante en terminología de aves el último color que apliqué es el amarillo en el pico un pequeño disclaimer: los tucanes que yo vi en el Amazonas no tenían los picos amarillos sino azules, pero no quería levantar polémica en el mundo de ornitólogos que me siguen en el canal. Con este zampado crearemos una especie de sticker para las uñas, para lo que aplicaremos una capa de top coat una vez esté algo seco al tacto los colores que acabamos de aplicar. Cuando el top coat está seco, podremos levantar el diseño para ubicarlo sobre la uña. ¡Qué desastre! Bueno, como pueden ver, Hacer nail stamping no siempre es tan fácil como lo pintan en Instagram, ¿cierto? Y tampoco como yo lo hago ver. Para poder hacer mi sticker de tucanes y no rendirme tan fácilmente decidí volver a repetirlos. Mientras me aseguro que realmente se seca el top coat, aproveché para pintarme las uñas, siempre sobre una base para proteger nuestras uñas naturales, especialmente porque para hoy estaremos utilizando este tono verde, es parecido al terrarium moss, de los esmaltes verdes que tengo, o sea, una. Busqué el más similar que cumplía las tendencias de moda este 2019, estaba pensando, ¿debería hacer un video con las tendencias en colores 2019? Apliqué una segunda capa para conseguir homogeneidad de tono en todas mis uñas. Y luego procedí a aplicar una capa de top coat mate. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. ¡Redobles por favor! Para que se pegue el sticker, apliqué una capa de base coat y con ayuda del stamper lo ubiqué sobre las uñas. Mi placa es bastante grande, así que los tucanes que tengo son tamaño familiar. Los ubicaré en el dedo pulgar usé estas herramientas que supongo que son de punzar a clientas estresantes para manicuristas me la regaló mi mamá y del otro lado es una espátula para empujar cutículas se llama espátula metálica, es lo único que sé con ayuda de unas tijeras recorté un poco el exceso del sticker y con ayuda de una brocha impregnada de acetona pura de mercadona, mercadona wow, hace muchos videos que no cantaba eliminé el exceso del diseño que tenía siento que este paso ayuda también a que se adhiera mejor el sticker a la uña para proteger el diseño apliqué una capa de top coat y finalicé con una capa de top coat mate. No tengo un video de esto super glam con el resultado, no sé qué pasó, supongo que me encantaron tanto estas uñas que se me olvidó. Así que les traigo algunas fotos. Si les gustó este diseño rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar notificaciones